Este es Enrique Pérez Montero, él trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y no va a dar la charla solo, viene acompañado de su cánido amigo. Nos va a explicar lo que el ojo no ve del universo, que es casi todo. ¿Está aquí? está, Rocco? Bueno, buenos días. Eh, tengo la ventaja de ser el primero que sube acompañado al escenario. Down. ¿Más al centro? Sí. Aquí. Este para pasar, ¿no? Vale. Bueno, eh, primero de todo, mi enhorabuena a Desgranando Ciencia por haber montado este, este evento y sobre todo por su apuesta este año por la inclusividad. Me parece una, una idea estupenda poder llegar a todo el mundo y sobre todo dar visibilidad a gente como yo que es discapacitada pero es investigadora al mismo tiempo. Yo trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía que es uno de los centros punteros que hay a nivel nacional en astrofísica y tenemos la suerte de contar con él en, en esta ciudad que es Granada. Seguramente a estas alturas de la charla ya os habréis dado cuenta de que soy invidente. Yo tengo una enfermedad de la retina, se llama retinosis pigmentaria, es la tercera causa de ceguera en el mundo, pero eso no me ha impedido continuar con, con mi trabajo, al revés, he ido perdiendo vista poco a poco, pero llevo ya seis años afiliado a la 11 De hecho, mi problema es que no parezco ciego, porque mi problema es que es un problema de retina. Por eso hay una chapita aquí que pone tengo baja visión y la sigo llevando, porque ha habido gente que me ha preguntado que desde cuándo ha Diestro Perros guía, ¿no? o sea que eh, todavía tengo que aclararlo. Pero sí que es verdad que todavía soy productivo en el tema de la investigación. Preguntaréis, ¿cómo es eso posible? Eh, eh, ¿De verdad que se puede hacer astronomía sin ver? Bueno, la verdad es que, os voy a confesar una cosa, todos estáis igual de ciegos que yo en lo que el universo se refiere. Es verdad que hemos diseñado eh, un montón de aparatos, eh, detectores de todo tipo, que nos han hecho descubrir cosas absolutamente increíbles en los últimos 100 años. ¿no? Por ejemplo, eh, telescopios con espejos primarios enormes de varios metros de longitud y de diámetro, ¿no? capaces de recolectar luz que viene de, de, de galaxias muy distantes, ¿no? con detectores, con aparatos que son capaces de recolectar hasta el más mínimo fotón, ¿no? que viene de, de lugares lejanísimos en el universo. Incluso esos detectores son capaces de detectar longitudes de onda de la luz, vibraciones de la luz, que son totalmente invisibles a ojo humano. ¿no? Y hablo de los rayos X, de los rayos gamma, eh, de los eh, infrarrojos, las microondas, las ondas de radio, etc. Incluso eh, somos tan osados últimamente que en aquellos sitios en el entorno de nuestro sistema solar eh, que no somos capaces de vislumbrar con nuestros telescopios, estamos lanzando misiones, ondas espaciales o como espero que esté en la pantalla, porque como no tengo los audios del PowerPoint, no sé si estoy hablando de lo que pone ahí, eh, eh, el robot, si, si es así me avisáis, ¿vale? El rover Curiosity que es capaz de explorar y tomar vuestras en la superficie de Marte. Incluso somos capaces de lanzar nuestros telescopios más allá de la atmósfera, porque la atmósfera es un filtro que hace que no se puedan eh, detectar y estudiar muchos fenómenos que hay en el universo desde la superficie de la Tierra. Así que nos hemos atrevido a lanzar nuestros telescopios fuera de, de la atmósfera. A pesar de eso, a pesar de que hemos descubierto muchísimas cosas, que no me voy a entrar en muchas de ellas, la mayoría de todavía lo que hay en el universo todavía no lo hemos visto. Sabemos que está ahí por otros, por otros eh, cauces relacionados con el método científico, pero todavía no sabemos que si, si están ahí o no. O sea que Realmente la ventaja de ver o no ver es totalmente relativa. Os voy a poner de manera muy, muy rápida cinco ejemplos de esos casos en los que no tenemos ni idea de lo que hay afuera. ¿no? De más cerca, más lejos, empezaremos con los asteroides. Resulta que cuando se formó el sistema solar, pues formó el Sol, nuestra estrella, y un montón de enjambre de cosas alrededor de ellas, de asteroides, de pequeños planetas rocosas, que a medida que el Sistema Solar evolucionaba, fueron colisionando unos contra otros para formar los planetas, los satélites y muchos de los cuerpos que hay. Pero todavía hay un montón de ellos que están todavía pululando alrededor del Sistema Solar. La Tierra, en realidad, en su viaje de 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol, atraviesa un montón de las trayectorias de estos asteroides. Muchos de ellos, los que tienen diámetros de más de 100 metros están catalogados y los tenemos más o menos controlados. Pero los que son más pequeños de menos de 100 metros sobre todo dependiendo de su posicionamiento porque normalmente utilizamos la luz del Sol que se refleja en ellos para localizarlos, pero si están entre el Sol y nosotros no podemos verlos. Así que bueno no quiero meter miedo a nadie, pero que sepáis que hay muchísimos de ellos que todavía no se han descubierto. Hay un plan, por ejemplo, para poner en órbita un telescopio de infrarrojos a la altura de la órbita de Venus, con lo cual mirando con el Sol a nuestra espalda, podríamos descubrir muchos de ellos, pero bueno como dicen las abuelas, lo, lo, lo barato es caro ¿no? así que de momento no hay inversión para ponerlo cuando nos caiga alguno encima, pues igual cambiamos de opinión. Vale, siguiente cuestión que no se ve, los exoplanetas los exoplanetas están de moda, ya lo sabéis eh, desde luego es una revolución en saber que la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia tienen planetas igual que nuestro Sol ¿no? y aparecen unas ilustraciones preciosas eh, buenísimas como esta de la estrella Cervantes tenemos nuestra propia estrella en el cielo, los, los españoles, ¿no? los hispánicos eh, esa ilustración es mental Tira. Nunca se ha visto los cuatro planetas que orbitan alrededor de la estrella Cervantes, Quijote, Sancho, Dulcinea, Rocinante. Sabemos que hay exoplanetas, hay un satélite, un observatorio espacial que se llama Kepler, que ha descubierto, bueno, ya casi 3.000. Pero lo hace porque monitoriza, es decir, sigue la curva de luz de las estrellas y cuando un pequeñísimo punto de luz, que es un planeta, pasa por delante de ella, lo ve alterado, se ve ese tránsito de luz y puede calcular no solamente si es un planeta, sino qué tamaño tiene, a qué distancia está. A partir de ahí todo lo demás es imaginable. Bueno, esto seguramente tiene un límite porque la próxima década se van a construir telescopios con espejos de más de 30 metros de diámetro, o sea que es posible que veamos algunas imágenes preciosas, pero hasta el momento no os creáis ninguna que os enseñe los periódicos. El paradigma de oscuridad, los agujeros negros. Agujeros negros ya de por sí, su nombre ya nos indica lo, lo poco que se pueden ver. ¿no? Son sitios donde la densidad de materia es tal, es una cantidad de masa tal, concentrada en un volumen tan pequeño que curva el espacio y el tiempo de tal manera que nada puede salir de ellos. A veces pensamos que la gravedad es muy grande y nada puede salir. No es por eso, es porque el espacio y el tiempo está curvado. Tan curvado que el tiempo está congelado en su superficie. No es un agujero, es una, es una pelotita negra donde el tiempo se ha congelado. ¿eh? El, el tiempo no transcurre y por eso la luz no puede de salir de ellos. ¿Cómo sabemos que están en dónde están? Bueno, ahí hay un ejemplo donde cuando hay un compañero cerca de un agujero negro, el agujero negro trae masa de la otra estrella o del otro cuerpo que está cerca, esa masa se acelera y empieza a emitir luz en longitudes de onda muy energéticas. ¿no? En el caso del centro de una galaxia, por ejemplo, observando el movimiento de las estrellas, que se aceleran, empiezan a ir mucho más rápido, pues tenemos una pista también de que hay una concentración de masa no luminosa en el centro. Pero son un total misterio, no sabemos ni siquiera bien qué leyes físicas rigen en, en, en su interior. Una, una esperanza para poder estudiar los bienes son las ondas gravitacionales, son vibraciones del espacio-tiempo, la materia de la energía vibran porque la masa se ha acelerado y hace dos años que hemos empezado a detectar ondas gravitacionales provenientes de la colisión de dos agujeros negros, gracias al observatorio LIGO, por ejemplo. Vamos con, vamos con lo gordo. La materia oscura, eh, no, no puede haber un granando de ciencia sin materia oscura, yo creo. ¿no? Eh, la materia oscura es uno de los más misteriosos. Además, eh, resulta que hay cuatro veces más materia oscura que materia normal. Los astrónomos sabemos que la hay, pero no tenemos ni idea de lo que es. Cuando hacemos la medición de cómo se mueven las estrellas alrededor de los centros de las galaxias, cómo se mueven las galaxias en un cúmulo de galaxias eh, alrededor del centro de masas, las cuentas no nos cuadran ni para atrás. Resulta que tiene que haber mucha más materia, que además no tenemos ni idea de lo que es porque no interacciona de ninguna manera con la luz, no la absorbe, no la refleja no la dispersa, es decir, los telescopios los detectores de los que yo hablaba antes no valen para nada, solamente hay un caso en el cual sí que podemos más o menos deducir dónde hay hay un ejemplo en la pantalla espero que sea ese, en el cual el, el, el, la, las concentraciones de masa muy elevadas actúan de lentes gravitacionales. El espacio y el tiempo se curva, como he hablado antes de los agujeros negros, se curva la trayectoria de los rayos de luz y aparecen halos de, que vienen de cúmulos de galaxias o galaxias que están por detrás de esa distribución de, de masa, pero esa curvatura corresponde a una cantidad de masa que supera con mucho la que sería la, la, la, la, la, que, la que hay en esos cúmulos de galaxias que estamos observando. Bueno cuatro veces más materia oscura que materia ordinaria y no tenemos ni idea de lo que es. Y ya finalmente, pues el, el remate del tomate, ¿no? La energía oscura, que resulta que ya es, representa, según los cálculos que hacen los teóricos, el 70% de toda la materia y toda la energía que hay en el universo, energía oscura, haciendo cuentas del otro 30%. Hay un, eh, un 80% que es materia oscura, con lo cual lo que se supone que vosotros, los videntes, veis es una fracción mínima de todo lo que hay en el universo. ¿Y qué es la energía oscura? Bueno, pues eh, resulta que el universo se expande, todo empezó una gran explosión y las galaxias se alejan rápidamente unas de otras a gran velocidad. Lo esperable sería que la gravedad empezara en un momento a actuar y esa expansión se frenara hasta que en un momento dado todas las galaxias volvieran otra vez a un único punto. Pues resulta que hace unos cuantos años se ha medido la velocidad de expansión de las galaxias, comparada con la que está ahora, y las galaxias se están acelerando. Es como si uno lanzara una piedra hacia arriba. Lo normal es que la gravedad de la Tierra hiciera que esa piedra al final, si tiene velocidad suficiente, acabaría saliendo de la de atracción la, de la gravitatoria de la Tierra, como hace un cohete. Si no tiene velocidad suficiente, se para y vuelve a caer. Pues la energía oscura no es sustancia que lo llena todo que hace que la piedra cada vez vaya más rápido. No tenemos ni idea de lo que es. ¿Por qué no pasa eso en la Tierra? Porque la energía oscura funciona a escalas y velocidades, que es la del tamaño de las galaxias. Con lo cual, bueno, os he puesto, no sé cómo voy de tiempo, yo creo que bien, porque no me han avisado, cinco ejemplos muy rápidamente para que os deis cuenta de que los que pensáis que veis algo, en realidad veis tan poquito como veo yo. Os animo a seguir nuestro proyecto Astronomía Accesible, que enseña astronomía a los ciegos y a los que no son ciegos como si lo fueran, es decir, a todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. <risa> Enrique, has estado perfecto de tiempo, perfecto con las diapositivas y perfecto con todo. Así que muchísimas gracias. Ver es que está, está muy bien, ¿verdad? <risa> vale, pues tenemos un pequeño descanso, ¿vale? De unos 15 minutitos y volvemos, por favor, puntuales para intentar seguir con el programa, ¿vale? Muchísimas gracias. 15 minutos de receso.